Tenemos entrevistas, lo habíamos señalado, y en el programa le habíamos anticipado además eh, los resultados de esta encuesta que publica Mori también eh, para dos medios de comunicación. ¿Y qué, qué mencionan? ¿Cuáles son los resultados? Hay un, nueve puntos de diferencia entre Evo Morales, que mantiene la ventaja. Eh, con relación a comunidad ciudadana. La sorpresa de repente eh, está en la posición que ha asumido el candidato del PDC, el señor Chile, con un cuarto lugar en el nacional, pero le ha restado votos al candidato de Bolivia, dice no. Tenemos parte del análisis junto al presidente de la Cámara de Diputados acá en los estudios, Víctor Borda. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar en este tu programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos directo a, a, a las consultas. ¿Cómo ve el movimiento al socialismo, esta última encuesta publicada? Son fotografías del momento, entendemos nosotros. Seguramente la encuesta, la gran encuesta se va a dar el 20 de octubre. Eh, nosotros siempre eh, hemos eh, establecido, de acuerdo a nuestro análisis uh -huh. que tenemos... ...vamos a superar el 40%... ...en estas encuestas que ha hecho Mauricio... ...siempre ha dado una ventaja... Eh, ...del más del 9%... ...entre el movimiento socialismo... ...y comunidad ciudadana... ...es lo más importante... ...se mantiene esta... ...esta diferencia... ...y obviamente también... ...un poco sorprendidos por el crecimiento... ...que está demostrando el candidato chico... ...el Partido Demócrata Cristiano... ¿no? Eh, ...bueno... Se evidencia de que lamentablemente, por ejemplo, Bolivia dijo no, en vez de crecer está decreciendo y obviamente Comunidad Ciudadana se ha quedado estático con ese 26%. De hay, hay algunas regiones que me gustaría que vayamos tocando. Por ejemplo, la presencia del movimiento al socialismo, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, donde lleva ventaja la Comunidad Ciudadana. Evidentemente. Eh, Ustedes saben que, y el pueblo conoce que hay acciones que se están ejecutando, acciones inmediatas, uh -huh. ¿no? Se está intentando involucrar el tema del incendio de la chiquitanía con el presidente Evo Morales, argumentos totalmente falaces, y obviamente están haciendo una contracampaña, no los partidos políticos, los propios organismos cívicos, uh -huh. en La Paz, Potosí, Santa Cruz, el mismo Tarija, ¿no? Al margen de ello, pues en Tarija, por ejemplo, tiene una verdadera estructura, un aparato eh, gubernamental, comunidad ciudadana, no olvidemos que su operador político es el actual gobernador, el señor Oliva. Tarija nunca ha entrado al movimiento del ¿no? Que, una ¿no? Así es, pese mm. que siempre eh, se ha dado, obviamente, uh -huh. una preferencia a Tarija. Se ha hecho una redistribución equitativa de los recursos hidrocarburíferos. Tarija es el departamento que ha sido más beneficiado con la nacionalización de nuestros hidrocarburos. ha percibido montos cuantiosos, emergente precisamente de los recursos del IDH. Qué lectura. Me decía, eh, presidente, usted eh, lo siguiente. Eh, Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, se estanca. En, este, ...en esta encuesta? ¿No crece? Eh, ¿Qué lectura le dan? ¿Cuánto pudo, pudo haber incidido, por ejemplo, este tema del señor Balcázar... el eh, ...que no se responda, el tema de la guerra sucia que, que señalan los voceros... Y, ...y el mismo señor Mesa en Comunidad Ciudadana en este escenario electoral? ¿Cómo califican esta parte? Bueno, primeramente nació uh, a la vida política este Partido Comunidad Ciudadana, uh -huh. con mucha expectativa, mucha espera eh, Expectativa fundamentalmente del ciudadano común. Algunos politólogos le daban le atribuían ya un 40% de preferencia en las primeras encuestas. ¿no? Posteriormente ha ido decreciendo. Y este emergente fundamentalmente de su pasado, de sus contradicciones, de las improvisaciones que se tiene de un programa de gobierno totalmente neoliberal que fundamentalmente busca perjudicar a la gente humilde, a la gente pobre y beneficiar a determinados sectores élites de nuestro país. Y obviamente las denuncias de corrupción, de dineros que ha recibido el señor Mesa, que hasta la fecha no aclara. El día de hoy lamentablemente recordamos 16 años de la masacre de octubre en el alto, más de 60 personas fallecidas, más de 400 personas heridas, donde ha habido un grado de coparticipación del señor Carlos Mesa. Y lo más contraproducente, lo más incoherente y lo más injusto es que ustedes saben que estas personas afectadas por ese proceso de Estados Unidos, lamentablemente la justicia norteamericana que obedece, obviamente, no precisamente a la aplicación de la justicia, sino a otros factores, ha desestimado esta acción, porque precisamente el señor Mesa no quiso, no quiso declarar como testigo, siendo una de las personas claves en ese momento para sustentar fundamental la demanda. Y hoy día, estas personas que han iniciado esta demanda, se ven obligados a que el señor Gonzalo Sánchez de los contrademande ahora y pida el pago de daños y perjuicios. Él ya, esa persona uh -huh. que ha cometido delitos de lesa humanidad, de genocidio, ahora está pidiendo daños y perjuicios precisamente por esa actitud, por esa omisión que ha cometido el señor Cáceres. ese pasado dice que Misa no suben las encuestas y si muestre un... Eh, mantenerse con un 26, a veces ha, ha tenido puntuaciones menores, pero no ha sobrepasado. Eh. No ha sobrepasado esa expectativa. Es el pasado. Me 26. Dice, es el, el pasado, las contracciones y la improvisación de su programa. ¿No le preocupa este 9.3 que muestra de diferencia lo que significaría, y se han titulado a muchos medios de comunicación al conocer estos resultados, llegar a una segunda vuelta al movimiento al socialismo? No. Nosotros estamos plenamente convencidos eh, que el apoyo fundamentalmente del pueblo en las elecciones va a garantizar que no haya una segunda vuelta la diferencia va a sobrepasar el 10% y vamos a sobrepasar el entre el más y Comunidad Ciudadana y sobrepasar el 40%. Vamos mostrando por favor las imágenes precisamente, esta es la nacional, la general, tenemos en pantalla, eh, precisamente estamos hablando de estos resultados que han sido publicados esta jornada, estamos viendo este 36.2%. Eh, de intención de voto del movimiento al socialismo, un 26.9% de Carlos Mesa con Comunidad Ciudadana. Eh, ahí yo le decía, ¿no? El, el análisis del 9.3% que, que existe de diferencia, lo que significaría una segunda vuelta si se mantienen los resultados o si se hace la proyección que por un mínimo resultado, pues no, se gana en primera vuelta. Vamos revisando el tercer lugar, 7.8%. Aquí decíamos, esta es la sorpresa, 5.8% para el... Partido Demócrata Cristiano, 7.8 para Óscar Ortiz. Además que Óscar Ortiz incluso en Santa Cruz está como tercero. ¿Cuál es la interpretación de estos datos uh, eh, a propósito de el crecimiento también del señor Chilo, polémico que ha sido en tema de, de, de derechos humanos, por ejemplo? Se está manteniendo la diferencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana, del más del 9%, acá... Uh -huh casi llegando a un 10%. Eso garantiza definitivamente, de acuerdo a la interpretación de la Constitución, que no va a haber segunda vuelta. Uh -huh. Vamos a llegar al 40%. Hay un todavía un monto de uh -huh. personas indecisas, importantes, un voto todavía oculto. En un promedio, antigüedad. en las últimas encuestas, han estado entre el 11% y el 16%. Ah, Entonces, si hacemos un promedio de, del voto indeciso, ¿a qué atribuye esto? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Todavía... Mucha gente seguramente está analizando los programas de gobierno, están analizando las propuestas, los candidatos, seguramente, y, y obviamente también hay otra gente que, obviamente, en el momento de emitir su voto, recién va a revelar la preferencia de su candidato. ¿no? Ahora también estas encuestas reflejan uh -huh. que eh, el, partido del par el partido del PDC uh -huh. está creciendo a costa fundamentalmente de Bolivia dijo Le no. Le está restando otros los votos al candidato Ortiz. La anterior encuesta creo que estaba con un 11%, Ortiz ahora está eh, 7%, entonces hay un decrecimiento importante, eso significa definitivamente que Bolivia dijo no, no es un proyecto nacional, es un proyecto regional definitivamente, y que obviamente el señor Chi con algunas propuestas totalmente polémicas, en nuestro criterio, está ganando mayor a, adeptos a su programa de gobierno. El tema polémico, las declaraciones, el tema de los colectivos LGBT, por ejemplo, el tema de los feminicidios, eh, ¿ya ha mantenido, no? Así es, ¿no? Creíamos que habíamos superado algunas taras coloniales de machismos, pero esto también nos abre los ojos para decir, bueno, todavía hay gente que piensa aplicar ese razonamiento, uh -huh. de educar a la mujer, de que los inciendos son producto de, de personas, obviamente, del tema de los colectivos, y otro tipo de declaraciones uh -huh. totalmente polémicas y en mi criterio a científicas. Quiero hacerle una consulta más, todavía con la primera... Gráfica que hemos mostrado. Eh, ¿Por qué Bolivia dice no pierde eh, Santa Cruz? Está primero Mesa, está segundo eh, el movimiento al socialismo y va tercero, donde eh, se supone que es eh, el bastión, si quiere, de los demócratas. Bueno, creo que lo más importante, lo fundamental, es que Bolivia dijo no, no tiene un proyecto coherente respecto a la forma de gobernar. De gobernabilidad del Estado plurinacional ¿no? se ha demostrado una deficiencia respecto a esto al margen de ello no hay un grado de representatividad de sus candidatos uh -huh. ni uninominales ni plurinominales y eso está generando definitivamente el rechazo de mucha gente, al margen de ello también creo que es un serio cuestionamiento a las acciones de hecho que está haciendo el partido de Bolivia dijo, ¿no? no olvidemos que ellos, por ejemplo, han protagonizado la destrucción, han sido partícipes de la destrucción del órgano electoral, de las casas de campaña de movimiento al socialismo, identificados plenamente. ¿no? Entonces, eso creo que eh, es una acción de repudio que está haciendo fundamentalmente la población de Santa Cruz, porque entiende que este es un proceso electoral donde debe debatirse ideas, no imponerse criterios, ¿no? a forciore. Entonces creo que estos elementos han conllevado que definitivamente pierda adeptos. Bolivia dijo no, y en contraparte, repito, estos, estos votantes lo capitalice el Partido Demócrata Cristiano. Discursos polémicos, que, que como que a eso también ha apostado eh, precisamente el PDC vamos con la, con la otra gráfica la nacional por favor y bueno acá están eh, vamos en pantalla completa por favor con esta con esta imagen eh, ahí van los porcentajes ha ido mostrando ese comportamiento consideramos durante todas las encuestas no, eh, no les ha servido no logran eh, ¿qué opinas sobre esto? son partidos sin representación nacional Uh -huh. eh, partidos que si sigue esta proyección van a perder su personería jurídica muchos de ellos partidos que no han sustentado una propuesta coherente para nuestro país que además son el reflejo de los viejos políticos neoliberales que en otrora han gobernado nuestro país y han causado pues los daños que ya conoce el pueblo boliviano. ¿no? Entonces, creo que eso ha sustentado en algunos partidos como el MNS, el señor Víctor Hugo Carnes, etc., que no tengan la preferencia en ningún departamento. Y estos partidos nuevos que han emergido a la palestra política en nuestro país, tampoco tienen un grado de representatividad. Un partido político, en mi criterio, debe tener tres condiciones importantes. Su candidato, su propuesta y su organización. Muchos de ellos no tienen candidato, no tienen propuesta, peor tienen una estructura como partido político. Entonces son carentes de esos y bueno, y estos son las los resultados de estas encuestas a priori. ¿Y ¿Cuál es... La interpretación, eh, y vuelvo la, a la pregunta, Por, eh, ¿cómo se están manejando estos datos de las encuestas? Eh, ¿Qué tendencia, qué están llevando las encuestas? Hemos visto distintas encuestas, hay algunas que han mostrado un, un porcentaje mayor, otras menor, hay una forma de demostrar cuál es la intención de voto, qué, ¿qué rol, cómo ustedes manejan este tema de las encuestas? Para este proceso, que se ha manejado de distinto modo, ¿no? Bueno, yo creo que las encuestas están reflejando hoy día en nuestro país que hay un número considerable de, los bolivianos, de bolivianos que apoyan al proceso de cambio, pese a que estos últimos días realmente eh, los partidos de oposición vinculados con los comités cívicos están haciendo esfuerzos supremos por mediar la dignidad, la reputación del presidente, nuestro vicepresidente no pese a que están haciendo acciones conjuntas supuestamente y obviamente metodológicamente planificados para evitar la preferencia del electorado respecto al tema del más Pero, sin embargo, frente a esa actitud arbitraria, frente a las mentiras que ejerce la oposición creo que se está ratificando una vez más que muchos de las bolivianas y bolivianas quieren nuevamente que el presidente pueda gobernar con estabilidad política y económica a partir del 2020 hasta el 2025. Estamos eh, conversando, revisando estas, esta última encuesta, intención de voto, ya de cara a, los, a las elecciones de. de de este 20 de octubre vamos revisando así muy rápido por favor algunos datos que los han proporcionado por ejemplo para que vayamos haciendo luego el análisis La Paz, 43% 24%, aquí incluso va el PDC antes que tercer sistema por ejemplo dentro del mismo análisis tercer sistema acá en La Paz, vamos revisando los siguientes por favor eh, bueno, ahí están los, los demás partidos, vamos a otro departamento para tomar las primeras eh, impresiones, vamos con Cochabamba, Cochabamba 47 también hay una ventaja, eh, Grande El vacío se decía, 24 con Comunidad Ciudadana, va el PDC con 5.4 y en cuarto lugar, Oscar Ortiz con el 3.8, vamos revisando al solo, los primeros por favor, otro departamento. Ahí estamos viendo Santa Cruz y esto es lo que le decía, ¿no? El 26.7 para Carlos Mesa, 24.6 para el Movimiento al Socialismo con Evo Morales, aquí va de tercero Oscar Ortiz y el cuarto eh, el PDC. Chuquisaca acá no ha ingresado todavía. Estos es, esto es como resultados como que se han mantenido ¿no? En el tema de, del movimiento al socialismo, que está como el segundo, primera intención de voto con comunidad ciudadana. Va otra vez PDC y aquí muy por abajo. Pues eh, Oscar Ortiz con eh, Bolivia dijo no. Oruro tiene el movimiento al socialismo el 41.8, 28.2 eh, comunidad ciudadana, 3.3 PDC, cuarto lugar para Bolivia de no. Seguimos revisando en los primeros lugares en Potosí. Eh, con los problemas incluso, eh, presidente que se tiene con lo de Comsipo, hay un diálogo en este momento, está con 34, pocas, pocos puntos de diferencia a Comunidad Ciudadana Ahí yo cuestiono, eh, si a me ver. permites, claro que sí. como potosino. Yo estoy en la red, hay una diferencia sustancial uh -huh. en el caso de Potosí, que no es lo mismo en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz. ¿Cuál es la diferencia? El 40%... De, ...de la población que ejerce el derecho al voto está concentrada en la ciudad. El 60% está en área rural. O sea que Potosí. la diferencia en el caso de Potosí... Solo en Potosí y Pando es más la población rural? rural que la población citadina. Me dice que aquí la diferencia podría ser mayor. Va a ser mayor, estoy absolutamente seguro los que hemos ido, hemos estado su campaña en el área rural, pues observa que realmente es contundente, no hay representación de ningún de comunidad ciudadana ni de ningún otro partido. Estos tres puntos de diferencia... Eh, Yo creo que se va a ampliar no mucho refleja. más, por lo menos a un 40%. Me dice Potosí y Pando. Así es, en Potosí y Pando, el área rural está, tiene mayor cantidad de población. Veamos Pando, allá. a propósito, por favor, eh, cuál es eh, la relación que se tiene en el departamento de Pando. Eh, hay un 36 frente a un 20, por ejemplo, lo que se refiere a, a Pando, ¿no? Cuatro, tercer lugar con PDC, cuarto lugar, Bolivia dice, ¿no? Y son seis departamentos en los que está el PDC como tercero, ha desplazado a Oscar Ortiz evidentemente. Vamos revisando otros, los primeros nada más. Tarija, es otro de los departamentos en los que todavía no logra ingresar con esa fuerza eso es lo que veníamos hablando 35.1 para Comunidad Ciudadana 30.2 para el Movimiento al Socialismo va a tercero 7.5 el PDC y 4.4 es eh, Bolivia de Seno junto a Oscar Ortiz Beni 32 para el Movimiento al Socialismo 19.7 para Comunidad Ciudadana 17.2 para eh, Bolivia de Icenó y 4.8 al cuarto lugar PDC Perfecto, con esto hemos revisado eh, un pantallazo de los primeros, eh, las primeras organizaciones políticas y están precisamente en ellos, ¿no? Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Bolívar dice no y el PDC. Si revisamos estos datos uh -huh. preliminares uh -huh. desde todo punto de vista, Comunidad Ciudadana solo ganaría en dos uh -huh. departamentos, Chuquisaca y Tarija, pero la diferencia no es sustancial. Eso implicaría tal vez un senador más que el movimiento al socialismo. En los otros siete departamentos, el triunfo es por parte del movimiento al socialismo. Santa Cruz me dice Santa que está muy, muy... Está un poco ya peleado. Pero muy peleado bueno. me dice. Así es. Entonces, en esta proyección, asimilando esta proyección, tendría mayor cantidad de diputados, senadores... El movimiento al socialismo. ¿no? Entonces, eso sería un elemento fundamental de análisis, de debate y de discusión. Ahora, eh, después de 13 años de gestión, hay un desgaste con el movimiento al socialismo. Me dice la proyección que se tiene: dos tercios, eh, fue la última con un 60 y por ciento. 32. 62 por ciento. Muchísimas gracias. Pero hoy el, el, el escenario es distinto. ¿Cómo ve este escenario? ¿Cómo ve esta proyección eh, tomando en cuenta estos elementos? Siempre hay desgaste político, más cuando se ejerce de manera continua, de 13 años. Yo no he advertido en la historia boliviana que ningún partido político, por ejemplo, haya tenido una preferencia superior al 30%. ¿no? solo barrientos en su oportunidad, tuvo un 60%, hay un desgaste político evidentemente, pero todavía el grado de confiabilidad del pueblo boliviano, de garantizar la estabilidad política y económica de nuestro país, eso es lo más importante, eso es lo fundamental. En vano han servido que pongan incendios en la chiquitanía, hagan cabildos en Santa Cruz, o hagan cabildos mañana en La Paz, o ¿no? un paro totalmente político en la ciudad de Potosí. Sabe la población boliviana que estos son aprestos para evitar, fundamentalmente, que el presidente tenga esa, esos dos tercios de voto en la Asamblea Plurinacional. Entonces, hay un desgaste político efectivo, eficiente, pero todavía... Hay esa esperanza, la fe del ciudadano común de que este proceso de cambio, esta estabilidad política, esta estabilidad económica debe continuar en nuestro país. A ver, tenemos en este escenario, por ejemplo, el tema de, de los cabildos, las convocatorias. De hecho, mañana el CONADE ha convocado acá a, a La Paz a, este, a esta convocatoria. Eh, le preocupa el movimiento, el socialismo, esto. No nos preocupa, porque nosotros hemos constitucionalizado el cabildo. Es una forma de, de representación, de ejercicio de la democracia directa en nuestro país. Surte efectos jurídico legales. El cabildo es vinculante, el cabildo. Pero cuando se hace un cabildo ilegal, cuando se hace un cabildo por cuestiones estrictamente político partidarias. Uh -huh. Cuando se hace un cabildo faltando unos 10 días para un proceso electoral, intentando desconocer a los candidatos legalmente constituidos, reconocidos por el órgano electoral, cuando se inventa un cabildo con 60 personas en Uyuni, hablando supuestamente del litio, de las regalías del litio, cuando todavía no está las empresas emplazadas cuando todavía no están generando utilidades. Es como usted se construyera, empezara a construir una casa, ¿no? Estaría haciendo el primer muro y al inquilino le diría, ¿cuánto me vas a pagar? Primero, pues lógicamente tienes que construir tu casa y recién pedir el alquiler, ¿no? Cuando se llama acá un cabildo sin ningún tipo de principio, sin ninguna motivación, no nos preocupa. Porque sabe el pueblo boliviano, definitivamente, las y los ciudadanos, que estos son aprestos totalmente político-partidarios. Ese es el único objetivo, perjudicar a nuestro presidente, perjudicar en este proceso eleccional. Para cerrar la entrevista, presidente. Como movimiento al socialismo. No les preocupa el cabildo, me dicen, me explica esa situación. Eh, están en campañas, están en cierres. Sí, sí. Arrancan es... en, con ese tema. El día de mañana, creo que si no me equivoco, y empiezan en Oruro. Sí, ese Oruro, luego, en Potosí. Hoy día estaba en pleno paro el presidente en Potosí. Sí. No, no sé absolutamente nada. Eh, el sábado estábamos en Potosí. Domingo en Tarija, y así sucesivamente tenemos el cierre de campaña con la gente, con el pueblo, con las organizaciones sociales. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos dentro de este análisis y siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Al retornar tenemos contacto desde Santa Cruz. Ya volvemos.